Amigos, retornamos por aquí conversando con el doctor Aridio Mercado. Estos interesantes temas electorales ya que se aproximan las posibles eh, aspiraciones y demás. Doctor, yo decía al hacer la pausa, ¿cuántos de nosotros creemos que muchos que vemos por ahí con logos, colores, son partidos auténticos que tienen personería jurídica? Pero usted acaba de decirle que hay un recurso sometido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral de partidos que tienen la posibilidad de perder su personalidad jurídica. Usted habló de 29 partidos en la actualidad que son los reconocidos. Pero vemos que hay más de 100, o, 100 o, o por lo menos como 50 o 60 partidos. Porque cuando presentaban antes una boleta, presentaban muchos partidos. Ahora, eso se ha ido reduciendo, como usted dice, a 29 ¿Cuáles otros partidos más, aparte del PDI, están en esa situación de que posiblemente pierdan su personalidad jurídica, doctora? El PDI la perdió, lo tiene que ir, le pone un recurso y todavía está esperando. Okay. Eh, pero lo que pasa es lo siguiente. Como, como una especie de pataleo, más o menos algo así <risa> sería. <risa> bueno, es un amigo ahí, pero no sí. ellos están como eh, la ley y la constitución establece que toda decisión tiene una vía de recurso, una okay. recursiva, entonces como una decisión de la Junta Central Electoral tiene que cumplir aquella vía recursiva eh, ante los tribunales competentes, pues entonces para que un tribunal verificar, porque la Junta es un órgano deliberativo, pero más no, no tiene sentencias que son definitivas como el, el, el TCE, que solamente tiene una revisión ante el constitucional, y el constitucional que es GAONI, que es una decisión del constitucional pues muere ahí mismo, pero la Junta Central Electoral como un órgano que emite resoluciones o resoluciones, y esas resoluciones pues, pueden ser eh, recurridas ante el TCE o a otras, cuando son económicos, ante el TCA y algunas de aspectos constitucional en el mismo Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que ahora es bueno que muchas personas, muchas aspirantes o personas que, que están interesadas en formar partidos políticos. Eh, pues desde ahora vayan solicitando, formando y estableciendo, buscando los mecanismos de cuáles son los requisitos y no perder tiempo. Mucha gente que entiende o creen que están en un partido político y ese partido político no existe. Porque hasta que la Junta Central Electoral no emite una resolución aprobando ese partido, pues todavía ese partido político no tiene personal jurídica y por tanto no puede llevar candidatura. otra la, De hecho, la misma ley, aunque un partido político, todavía la Junta Central Electoral, admitirle un reconocimiento, tú tienes que seguir un proceso, es decir, uh -huh. después de eso, porque la Junta entonces notificarle que ese partido fue aprobado, ese partido tiene que en un plazo de 45 días, tiene que entonces hacer su asamblea y notificarle a la Junta cuando se hicieron eh, pues su Junta, su, su directiva de los partidos, los quienes son sus dirigentes, con nombres, detalles, cómo está distribuido, y notificarse a la Junta, porque de lo contrario la Junta, e entonces revoca esa decisión que la Junta le había dado a algunos partidos políticos, si no cumplen con ese procedimiento, ese proceso, y los partidos políticos tienen que hacerlo, los que están en formación. Y eh, importante que cada persona que entienda que eh, quiere formar parte de la democracia de un partido político, y quiere a través de ahí canalizar, llevar su candidatura, pues con tiempo tiene que hacerlo porque la ley establece un año antes y notificarle a la Junta Central Electoral porque puede ser que coincida con otra persona que tenga las mismas ideales, la misma idea o el mismo propósito de un partido político. Pero no es cierto que existen tantos partidos como la gente que tiene que estar partido, mucha gente, el partido tal y en realidad lo que es un partido en formación, no es un partido, los partidos políticos están identificados por la Junta Central Electoral. Hablamos de casos puntuales. Recordamos que el PRI, el partido que preside Trajano Santana, también se vio en una situación Partido muy Revolucionario Independiente. Partido Revolucionario Independiente. En el PRI, sí. Se vio también en una situación muy delicada por falta de representación. Así es. Otros partidos más. Me pregunta es, doctor, ¿cuáles son las exigencias que debe tener un partido en unas elecciones para poder permanecer con esa personería jurídica? Mira, ahí hubo una ambivalencia con la ley, ley 33-18. Antes, para un partido eh, perder la presencia jurídica, le exigían el 2% de los votos obtenidos en esas elecciones. Okay. Esta ley lo bajó de que a un 1%. Ahora bien, la otra decía un 2% siempre y cuando no tenga ninguna candidatura a nivel municipal o congresal. Esta no lo decía. Tenía una de las causas. Entonces, el partido, el partido que ya no demócrata, al ver eso, una, una discusión, sí. decía que había una situación ahí ambivalente y entonces elevó un recurso. No, no, no fue un recurso de amparo. Accionó eh, eh, ese artículo. Ante una acción ante el tribunal, ante el TCE, creo que fue así mismo, directo, de incondicionalidad de ese artículo, y el TCE entonces dijo, lo puso así mismo como estaba, siempre y cuando no obtenga una representación municipal o congresual. Es okay. decir, ahora. Si no, si no tiene representación, tiene que sacar el 2%, de lo contrario, obtiene no, de la persona. No, no. No, no, antes el 2%, la, 205, la ley 275-97. Ahora la 33-18 lo bajaron a un 1. Pero eh, no decía exactamente, decía que una de las causas era no sacar una representación, una representación municipal y universal, eh, no tener el 1%, eh, no eh, ir a las elecciones, eh, no ir a dos elecciones consecutivas, entre otras. Entonces, ahora... Eh, un 1% pero siempre y cuando va eh, o sea, después, de esta, después de esta decisión constitucional que va para la nueva ley la nueva reforma la ley 33 18 o el código electoral eh, y dice siempre y cuando no obtenga una representación municipal es decir cualquier partido político ahora como obtener un vocal en cualquier sí. parte no pierde la presión jurídica okay. o sea es una protección una sombrilla que tienen los partidos políticos ahí así muy, es muy bien Ahora, lo difícil es el partido ahora mismo, eh, buscar reconocimiento a, a la Junta Central, Real porque tiene unos requisitos que son eh, bien rigurosos. De hecho, el partido político tiene que eh, decirle a la Junta eh, una especie como eh, de cada, los fondos que obtiene para hacer para la formación. Eh, hacerle un inventario sí. eh, de qué tiene y cómo obtuvo los fondos y cuánto ha gastado de, y, y cómo los de qué parte trajo, trajo esos fondos quién lo dio para la formación de un partido político que eso también es parte que va a estar en la ley y eso es parte que es lo que la junta le, le exige a, a, a todos los partidos políticos en formación sí. Por otra parte, ¿cree usted que esto pudiera ser un elemento para detener que algunos sectores de narcotráfico puedan invertir en partidos políticos para buscar algún tipo de protección? Bueno, eso es parte de lo que busca la Junta Central Electoral, o busca la sociedad, ¿no? sí. la Junta, la sociedad y los partidos para que entonces los partidos políticos no sean permeados por el narcotráfico, por aquellas personas que tienen mucho dinero y quieren a veces cobijarse bajo la sombra de los partidos políticos. Porque se sabe, los partidos políticos son eh, entidades democráticas del pueblo que se canalizan para llegar al poder y poder administrar las cosas públicas de, de, de, o, o poder eh, llegar al Congreso, eh, porque es a través de los partidos políticos que, que la mayoría de diputados y senadores eh, pues, pueden llegar como los alcaldes y directores municipales. Entonces, lo que busca, se ha buscado es con esto, es que no se han permeado los partidos políticos. Por eso es que mucha gente dice, bueno, pero los partidos políticos le dan recursos del Estado. Pero los, los recursos del Estado es buscando eso, que los partidos políticos no sean permeados por el narcotráfico, aunque se dice que siempre son permeados. En las campañas políticas, para nadie es un secreto, para nadie es un secreto, que el narcotráfico ha estado, porque ahora hemos visto y vemos cada día siempre eh, candidatos o candidatos no, diputados uh -huh. actuales que están eh, ahora acusados y son inocentes, a todas las pruebas encontrados, pero acusados por las autoridades de, de narcotráfico. O sea, muchos que son eh, hoy en día diputados y otros uh -huh. que han sido candidatos y otros que han sido funcionarios públicos. Es decir, que no están tampoco exentos los partidos políticos que pueden ser permeados por el narcotráfico. Ahora mismo se está hablando en la nueva reforma sí. a la ley electoral del voto preferencial porque dicen que, que entonces eh, el dinero pues el del narcotráfico, y dinero ilícito, sí. eh, a veces muchos candidatos opacan a candidatos que no tienen grandes recursos y entonces se está buscando con esto que la Junta Central Electoral en a nivel congresual eh, pues también en la, en la plurinominal, en la uninominal, en la plurinominal, que es la, sí. el candidato a diputados, eh, pues lo, el voto preferencial eh, eh, sea eliminado y entonces sea en bloque y ahorita cerrada. Eso va a encontrar alguna situación en la población, eh, pero eh, creo que sí, ya se tiene la intención que en la, en la boleta municipal, en los regidores por la difícil situación que se da para entonces contar los votos, posiblemente se elimine el voto preferencial. Y evitando también, se habla que evitar para que el narcotráfico y el dinero ilícito no llegue a los partidos políticos y a las candidaturas. Muy bien. Doctor, un punto muy importante, ya casi concluyendo esta participación, que muchos nos preguntamos ahí, de un poquito distante del tema, pero... Usted habló de fechas para aperturar las campañas, aperturar los procesos, la inscripción de partido y todo eso, pero vemos que ya el PLD dice que en los procesos, que ya en un corto tiempo estará escogiendo su candidato presidencial. ¿Es posible eso? ¿Es permitido a través de la ley esto? No, no, la ley no está. De hecho, ellos le solicitaron a la Junta Central Electoral en el día y ayer la Junta dictó una resolución Sí. Eh, negándole el la, la acompañamiento, porque ellos querían que la Junta le acompañara sí. en una consulta que ellos tienen para ellos elegir su candidato temprano, yo creo que en octubre. Sí. Eh, lo elegirán en octubre, pero todavía deja de tiempo para entonces esperar la precampaña sí. eh, Yo creo que por eso sería que la Junta Central Electoral pues, le negó la solicitud que ellos hicieron de, de que le acompañaran para ellos hacer una especie de consulta para ellos elegir su candidato presidencial con tiempo. Entonces, ¿qué estaría que ver si ellos lo escogen, su candidato, sin el acompañamiento de la Junta sería válido? ¿O esto pudiera entorpecer el proceso y que no sea válido? Bueno, lo que no va a ser legítimo, pudiera ser válido no legítimo, entonces pudiera tener la... la, la eh, porque cuando se hacen asamblea de electores o se hacen la primaria es abierta o es cerrada, uh -huh. la Junta siempre acompaña a los partidos políticos y supervisa y fiscaliza ese evento que se va a hacer. Entonces, creo que la gente del PLD debe pensarlo porque el acompañamiento de la Junta Central Electoral es importante en todo evento porque eso le da legitimidad y le da y a la población y a ellos mismos eh, como partido político a sus candidatos. Creo que eh, esta negativa de la Junta Central es con su razón porque la Junta ha dicho que no está en la ley acompañarle en ese evento. Eh, particular. ¿Pudiera esto, si en caso alguno de los candidatos tiene algún tipo de disgusto, diferencia con los resultados, pudiera esto impedir que este, este reclamo de alguno de los aspirantes pueda ir a los tribunales sin haber tenido el acompañamiento de la Junta? Puede ser, puede, puede ir al Tribunal electoral. Aunque la ley no lo establece pero voy a decir superior electoral porque una vía de decir que no estaba legítimo, que, y es una forma de cualquier candidato decir sí. que le hicieron que ese, con ese evento, porque una consulta no la, la ha legitimado en la ley, porque la ley habla de estrés, de procesos. Los procesos son primarias abiertas, primarias cerradas, asamblea de electores, asamblea de delegados. Pero la consulta, cada partido, bueno, para la consulta creo, no están en la ley. Hay consulta, sí. pero no acompañado para, para la Junta Central Electoral. Porque Así es. estamos hablando en esta consulta que si escogen a uno de los aspirantes dentro del PLD, tendría que esperar la fecha establecida por el calendario para poder salir a la calle Así es. a promover esas aspiraciones. Así es, aunque hay una decisión del Tribunal Constitucional en la pre-campaña, para las pre-campañas, la pre-campaña sí. pre quien apertura la pre-campaña en la Junta Central como las campañas electorales. Así es. Muy bien. Doctor, gracias. se nos ha agotado el tiempo, pero creo que hemos podido abarcar de manera interesante estos temas. ¿eh? Bueno, gracias, gracias Robert, eh, compadre Robert, así a todo el televidente. Y estamos aquí para llegar, llevar orientación de los temas electorales y de la democracia dominicana. Excelente. Como siempre, al doctor Aridio Mercado, mi compadre, agradecido por su tiempo. ¿eh? Muchas gracias. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes en este su espacio Teledebate. Compañero.